Per noi è davvero un piacere eh, ospitare questa iniziativa, eh, gli amici e l'amica e l'amico della comunità di San José de Apartadó, dalla Colombia, e le numerose organizzazioni, cominciando da Operazione Colomba e dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, che hanno eh, appoggiato questa iniziativa. La lista ce l'ho, e adesso la ricorderò. Abbiamo come cespi... È accolto con molto entusiasmo questa proposta di tenere qui questo incontro perché l'attenzione del CESPI eh, verso la Colombia, in generale verso i processi di democratizzazione in America Latina è eh, parte diciamo un po' della nostra, del nostro DNA, della nostra eh, storia anche come eh, istituto di ricerca. Eh, passo all'espagnol para que puedan escucharme con menos, que le cueste menos a nuestros amigos desde Colombia. Entonces, la atención hacia Colombia, pero no solamente Colombia, también eh, Chile, también los países de Centroamérica eh, que tanto están sufriendo también problemas de dificultad, de confirmación y consolidación de sus democracias. Estamos pensando en Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y tantos otros países, igual que Colombia, está, están buscando formas de convivencia y de confirmación de un Estado de Derecho. Todo esto es parte de la atención de CHESPI, que tiene una eh, sección propia, un departamento que tengo el honor de coordinar dedicado a eh, Latinoamérica. Eh, como podrán ver, en la entrada hay algunas publicaciones recientes que nuestro instituto realizó sobre eh, ese continente. Entonces, eh, este es el sentido de nuestra presencia aquí, mejor dicho, de vuestra presencia en la sede de CHESPI, siempre nuestro instituto está eh, abierto para este tipo de iniciativa, eh, siempre estamos presentes con mucha eh, dedicación y entusiasmo y es pura casualidad que en este momento no esté presente nuestro director, Daniel Frigieri, que pero sí aparece, no se está, está participando a lo lejos por eh, otros compromisos institucionales que tiene eh, en sí, en contemporáneo. Entonces, eh, mi rol prácticamente termina aquí, no antes de eh, saludar a nuestros invitados e invitados. En primer lugar, quiero mencionar también para memoria, para los que vean esto en los próximos días, las organizaciones y asociaciones promotoras del encuentro, eh, en primer lugar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, del Departamento de Antioquia. Bueno, es una realidad que ya lleva muchos años de existencia y que eh, se ha afirmado a nivel internacional como un ejemplo de eh, presencia e iniciativa no violenta para la afirmación del Estado de Derecho, para que los delitos contra la humanidad no queden impunes y para que, que no se repitan. No digo nada más, dejo después a la amiga y amigos el tiempo para expresar mucho mejor todo lo que esta comunidad, eh, eh, la experiencia de esta comunidad. Tenemos también la, el nodo, el nudo eh, Italia de la red de apoyo a la Comisión de la Verdad, para, eh, parte de Italia, parte de Europa, dentro de la, de, la, de la red europea. Tenemos Operación Colombia, ya la mencioné, eh, y tenemos eh, Amnistía Internacional, eh, siempre presente, también ha estado aquí cuando hicimos iniciativas sobre Centroamérica, eh, Nicaragua, El Salvador. Tenemos las asociaciones AMACA, y que es una asociación de promoción social, y la ONG IACU, particularmente especializada en área andina y Colombia en especial. Espero no haber dejado fuera a nadie ni a nada. CHESPI, somos el Centro de estudio de Política Internacional. Y con esto termina mi, participa, mi participación, mi exposición, yo voy a seguir estando aquí. Eh, eh, agradezco a los eh, expositores, casi todas mujeres, la amica Giovanna Marte, Marte, Mastelli, Mastelli Mart del nodo eh, della rete eh, Italia Europa, eh, Silvia De Munari, di dell'operazione Colombia e, e Colomba, sì, però è facile, è un giochino di parola un a ver se cade, caì, E Colomba, los amigos, José Luis López y Zayda Yaris Arteaga, sin errores, de, eh, de la comunidad de San José de Apartado. Con esto yo me aparto, no es un juego de palabras, me aparto de verdad, y dejo la palabra y la conducción de todo esto, te van a terminar a de las seis y media, y a nuestras amigas, y comenzando de Giovanna. Muchas gracias. sì sì sì funziona grazie grazie a Dario Conato e a Cesti soprattutto per ospitarci in questa sala per questa occasione di presentazione della della, della missione della comunità di pace di San José di Apartado in Italia e in Europa poi Silvia ci racconterà lo scopo di questa di questa missione e Um, Raviro, José e Saida ci spiegheranno, ci parleranno della, della comunità di pace. Um, noi, um, parlo anche per conto di Alessandra Ciurlo, che rappresenta il nodo dell'italiano e della Commissione di Verità, abbiamo tenuto particolarmente, a organizzare questo incontro perché rappresenta un, una, una tappa all'interno di un, di un percorso che abbiamo costruito da alcuni anni di accompagnamento a quello che è stato il lavoro della conoscenza di verità nell'ambito del conflitto colombiano, e quindi nell'ambito di questo percorso ci siamo messi in ascolto delle realtà colombiane e eh, anche europee italiane che hanno avuto, hanno dimostrato, hanno poi fatto un lavoro appunto di accompagnamento rispetto all'informe eh, all finale che poi la Commissione di Verità ha prodotto recentemente. Ehm... Lo scopo anche di questo incontro, poi lascio la parola a Silvia, è quello di costituire, costruire, incrementare una rete italiana di appoggio alla, al lavoro e all'opera, mi sento di dire, della comunità di pace, di San così, di Aparpadò, perché rappresenta un modello di resistenza pacifica, ma soprattutto rappresenta un modello economico eh, quanto mai attuale visto le congiunture economiche e sociali che stiamo vivendo eh, nel prossimi giorno parteciperà anche all'evento um, all di Economio Francesco dove porterà appunto la testimonianza di un modello economico alternativo e di sostenibilità e, e quindi credo che eh, costituire un gruppo di appoggio alla comunità di pace sia eh, anche per l'Italia, anche per noi che eh, frequentiamo e, e operiamo in America Latina un, un passaggio molto importante. Lascio la parola a Silvia eh, appunto per eh, illustrare eh, lo scopo della missione della comunità di pace in Europa e in Italia. Buonasera, io faccio parte di Operazione Colomba, che è il Corpo in Indiolente di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. E Operazione Colomba è presente dal 2009 eh, all'interno della Comunità di Pace di San Cosa da Arcadò, una presenza che è stata espressamente richiesta dalla comunità eh, per svolgere le attività eh, di protezione internazionale, quindi il nostro, la nostra principale attività. Ricordo, è proprio quella di accompagnare fisicamente persone come José Viro e Saldarteaga che ogni giorno rischiano la vita per portare avanti questo processo di resistenza in All'interno eh, della presenza in loco, Operazione Colomba eh, porta avanti tutta una serie di attività di advocacy in Italia e in Europa grazie ad una rete informale che si è costituita negli anni. Questo questa, giro, che in, in italiano non sono quindi, questa visita in Europa della comunità eh, nasce dal 2020, purtroppo poi bloccata a causa della pandemia, e nasce invito che la comunità pace ha ricevuto per partecipare all'incontro al, che si terrà ad Assiso dal 22 al 24 settembre d'Economia Francesco. In Operazione Colomba eh, che ha mediato tra la comunità e gli organizzatori ha pensato poi di eh, che era opportuno, data la situazione attuale che la comunità di pace sta vivendo, nonostante la firma dell'accordo di pace del novembre del 2016, eh, di ampliare questa visita e di far raggiungere i delegati della comunità, non solo in Italia, ma anche in tutti gli altri paesi in Europa, dove sono presenti varie organizzazioni che sostengono la stessa comunità. Quindi oggi li vedete qui, domenica partiranno, saranno in Germania per una settimana, andranno, andranno poi in Austria per un'altra settimana, si trasferiscono poi in Svizzera da una serie di incontri bilaterali alle Nazioni Unite per poi rientrare in Italia gli ultimi tre giorni e poi ritornare in in, in Colombia. In, sì, l'obiettivo di questa di questa visita l'ha espresso molto bene Giovanna ed è proprio quello di cercare di rafforzare quella rete di eh, appoggio eh, di cui la comunità di pace ha bisogno non solo per la propria sopravvivenza, ma eh, per far sopravvivere proprio un processo che è diventato negli anni, abbiamo visto un esempio, un modello, eh, non solo di resistenza non violenta al conflitto, ma anche di, un, di cosa può significare una pace attiva che prevede eh, la costruzione di un'economia alternativa, non violenta, che non ha interessi e eh, che possono in qualche modo essere coinvolti nel conflitto È una, è una forma di organizzazione interna, di comunità, eh, direi proprio di politica dal basso, che ha reso la Comunità di Pace in Colombia un attore politico attivo eh, nel processo appunto di costruzione di una vera pace, di una vera pace che deve avere come protagonisti queste persone e non solamente eh, i grandi, i, i, le grandi persone che firmano un accordo, che poi un accordo è firmato sulla carta e che noi purtroppo eh, siamo testimoni delle difficoltà eh, della sua implementazione, nonostante l'aggiungimento sicuramente di importanti risultati. Quindi io non mi dilungo oltre e lascerei la parola a, a Saida, a Rodiro. Eh, luego hablarán en español, no existirá la producción. En caso de necesidad, interverremos. Bien, entonces, eh, muchas gracias por este espacio y, y en nombre de la comunidad, pues... Eh, agradecerle a todos por estar aquí, por invitarnos. La Comunidad de Paz, pues, es un, un pequeño grupo de personas que um, nace en el 97, 23 de marzo del 97, pues, a raíz de todo este auge de violencia que se vivía en la zona, pues, había un conflicto interno entre paramilitares, militares y guerrillas, y eso, pues, hizo que se desplazaran un poco más de 600 personas de la región, y eso daba pie, da pie para que la gente se tuviera que ir y dejar las tierras abandonadas, los animales, y terminaron pues yéndose en, a, al casco urbano del Correino San José de apartado donde ya pues eh, eh, la gente se repartió, unos se fueron para Adaveiba, otros se fueron para el Chocó, otros se fueron para otras ciudades, donde creían que podrían sobrevivir los que se quedaron en la zona en, en la comunidad en, ahí en el corregimiento perdón terminamos eh, declarándonos como una comunidad de paz neutral eh, frente a la guerra eh, de ahí en adelante después de, de fundados como una comunidad que resistía eh, al conflicto de una manera neutral frente a los grupos armados pues eso nos trajo muchos muchas pérdidas de vida por parte de los grupos armados eh, eh, eh, muchos líderes y miembros activos de la comunidad fueron asesinados por ser parte de la comunidad, por no colaborar con ningún grupo armado, por no hacerle los favores, por no informar. Todo esto conllevó a que los grupos rechazaran totalmente grupo armados rechazaran totalmente la comunidad. Y se vinieron todas las masacres. Inmediatamente conformar a la comunidad se vinieron las masacres a líderes, masacres eh, selectivas eh, eh, también asesinatos selectivos desapariciones, torturas eh, y con base a eso también se vinieron las, las, los bloqueos económicos donde no permitían que entraran productos de alimentos a la región porque el Estado y los paramilitares o, o los militares y los paramilitares decían que todos esos productos que entraba la gente para el sustento de sus familias, eran productos que iban para las FARC en ese entonces. Y por esa razón iban asesinando como a todas las personas que intentaban eh, entrar productos de alimentación. Y así sucesivamente, sucesivamente la comunidad tuvo que enfrentar más de tres años de bloqueo económico entre el 2000 y el 2003, bloqueos que, que no daba pie para sobrevivir, porque no había cómo salir a la ciudad a buscar alimentación. No había como ir a las tierras que habíamos dejado por el desplazamiento porque allá no podíamos eh, ir porque seríamos asesinados seríamos desaparecidos eh, por los grupos armados que estaban en la zona también. Entonces, eh, era muy, muy difícil eh, eh, participar en esos espacios, ir al pueblo, ir a las veredas. Lo único que pudimos hacer en ese momento fue crearnos unos grup en grupos de trabajo Entonces, de la comunidad, creamos como unos grupos de trabajo que intentaríamos como ir sembrando la comida para, para poder enfrentar los bloqueos económicos porque no había cómo conseguir comida. Intentamos conseguir también algunas tierras para poder eh, cultivar esa comida que, que, que teníamos que de una u otra manera eh, sembrar para poder subsistir, para poder sobrevivir. Era una tragedia. Nosotros, por lo menos, nosotros éramos niños en ese entonces y era algo increíble de, de, de sobrevivir. Nos, los padres de nosotros tenían que llorar y de una forma u otra intentar para poder conseguir la comida. Y nosotros, pues, llore, llore, llore, porque no teníamos nada que comer. Entonces, eh, se logra, por lo menos, ir amartiguando toda esta, toda esta falta, toda esta escasez. Eh, Pudimos adquirir algunas, tiempo después pudimos adquirir algunas tierras colectivas para, para la producción de los alimentos. Fuimos eh, avanzando también en, en, en esa reforma agroalimentaria más propia, sin, de, sin depender pues digamos de, de un estado, sin depender de, de, de otras personas que, que pudieran apoyarnos. Pero también, en base a esa violencia que la comunidad enfrentaba, también se dio la necesidad de ir buscando todo este todo este paso de apoyo político internacional o nacional también era como ir creando también un, un espacio que, de personas que pudieran acompañar nuestro proceso desde desde la distancia, desde sus desde sus países en también en, en ir obligando a este gobierno colombiano a a, a parar también esta esta fuerte violencia que se estaba viviendo, porque era muy difícil. Entonces, eh, empezamos a ir, a ir creando esa red internacional que, que nos va acompañando eh, en, en este proceso. En de esa red que se fue creando, también salieron algunos equipos de acompañantes, eh, digamos, eh, eh, personas que se desplazaron hasta nuestra comunidad a, a hacer todo este trabajo de acompañamiento Físico, porque es que no nos podíamos eh, mover para ninguno de los lugares, no podíamos ir a la ciudad, no podíamos, entonces, eh, nuestra seguridad, digamos así, una seguridad eh, de ánimo, eran, eran personas de otros países que iban allí y podíamos con ellos salir a los lugares como, como compañía para, para salir. Entre eso está pues Brigada de Paz PBI que nos acompañó, nos está acompañando desde el, desde el 1998. Eh, está POR también que posteriormente al 98 también se fue buscando cómo nos podían acompañar. Ellos empezaron desde Estados Unidos y en el 2009 pues contamos también con la una presencia allí de, de los amigos de Operaciones Colomba Ellos también empezaron el proceso y logramos con ellos eh, que pudieran estar. Es de suma importancia que, que estas personas eh, sigan permaneciendo en la comunidad porque eh, la violencia allí no ha cesado. Si bien en todo este, este transcurso de 25 y más años que llevamos en la comunidad construyendo la vida, donde hemos tenido que, que decir al Estado ya no más, porque no nos han escuchado. En años anteriores hemos intentado interlocutar con el Estado eh, y no nos escucharon. Por allá en los años 2004, cuando intentamos con el Estado interlocutar para buscar soluciones a las, a las problemáticas, no nos escucharon. Por el contrario, han respondido con masacres. La misma masacre del 2005, la del 21 de febrero, que fue una respuesta inmediata a las peticiones que nosotros habíamos hecho de que se parara la violencia en, en nuestro territorio y la respuesta del Estado fue precisamente, realizarnos una masacre de las más dolorosas que la comunidad ha tenido que enfrentar. No porque, no porque hayan matado a ocho personas y, y, y, y es la la fuerza, sino porque es un intento de acabar el proceso de vida que la comunidad había ha estado construyendo. Ahí era como decir, la comunidad no existe más, la comunidad no se mete más en, la, en las cosas que no quiere el Estado eh, sigan es como esa piedra en el zapato que no que le estorba a, al estado y a los grupos armados que han estado allí en base a eso la comunidad ha tenido que romper romper interlocuciones con el gobierno ¿eh? y para eso tuvimos que hacer una ruptura y una ruptura significa de que ya no más con el estado ya no participamos en sus proyectos ya no participamos en sus en sus interlocuciones ya no participamos en sus las ideas políticas, todo eso porque rechazamos esta, todo este tipo de violencia. En la actualidad continuamos con, con, con, con la ruptura, eh, a pesar de que hoy hay un gobierno, hoy hay un gobierno nuevo que, fue, que está recién posesionado, que ha hecho algunos cambios, digamos, en su cúpula eh, de gobierno, que hay unas personas nuevas, que hay unos ministerios con un nuevo mandatario donde eh, nosotros podemos decir que son personas pues, que han venido trabajando de una forma eficaz eh, en, en Colombia, digamos. El ministro de, de Defensa es pues, una persona que ha estado trabajando eh, de una manera eh, eficaz en Colombia como magistrado. El mismo alto comisionado de paz, que también ha sido una persona que ha trabajado eh, de una forma eh, también eficaz a través de justicia y paz, eh, y otros, como Giovanni Juli también el, el, de, el de la unidad de restitución de tierras. Pero digamos que eso, esos cambios aún son, son muy eh, recientes y pues la región sigue totalmente igual. O las regiones en Colombia siguen en la misma. Y no porque eh, digamos que es un cambio que se haga pues, en, en poco tiempo, pero digamos que, que las regiones sigue siendo atormentadas. La de nosotros por lo menos ahorita mismo en la actualidad eh, los que controlan son los paramilitares, los autodominados AGC o autodefensas gaitanistas de Colombia. Ellos entraron al territorio inmediatamente después de la firma del proceso de paz. Ahí entraron a las regiones, sometieron a todo el campesinado a pago de impuestos ilegales, a vacunas, a decirle al campesino cómo es que tiene que organizarse, cómo es que tienen que trabajar de la mano con el paramilitarismo, todo por la fuerza. O sea, ningún poblador en ninguna de las zonas ha dicho, sí, yo quiero trabajar con, con los paramilitares. No, todo ha sido eh, de una forma obligatoria. Nadie puede salir o entrar o, o, o hacer cosas que no sean, eh, eh, digamos, con el permiso de los paramilitares si tienen negocios, hay que pagar por tener los negocios, si tienen ganado producciones también. Nosotros, la comunidad, somos los únicos que hemos dicho no, aquí nos matarán, aquí no, no sé qué harán, pero nosotros no vamos a ser sometidos al paramilitarismo, no nos vamos a dejar someter, eh, no aceptamos sus, sus, sus chantajes, vivimos amenazados, amenazados diariamente, eh, ha sido una lucha constante, eh, en, en, en la comunidad poder sobrevivir, pero la única fuerza ha sido fortalecer toda este, todo este, esta red internacional que nos apoya políticamente. Hoy estamos en esta gira, es intentando, como decía Giovanni, intentando que se fortalezca esa, esa red eh, de acompañamiento político que se, que se ha logrado y que se puede ir creciendo. Y gracias a eso es que nosotros estamos allá en la comunidad todavía porque es una fuerza que se, que se siente y que nos hace fuertes para sobrevivir en, en, en el territorio. Entonces, esa es como la, la mi intervención muy corta. <risa> Bueno, ya el compañero ha dicho la mayoría de la historia de la comunidad. Yo solo quiero resaltar que sí, gracias a toda esta red de apoyo que tenemos internacionalmente es lo que nos ha fortalecido. Hemos pasado muy duras pruebas, pero eso nos hace cada vez convertir el dolor en una esperanza más por nuestros hijos, por nuestros padres que vieron todo. Con un mondo migliore. Grazie eh, per il vostro intervento, per il vostro contributo. A margine, ehm, io mostro questo CD, che è prodotto dalla Comunità di Pace, che è in vendita, ovviamente per finanziare l'attività e l'opera della comunità di pace, eh, sono disponibili, quindi per chi lo volesse acquistare, costa 15 euro, 15, 15 euro, quindi qui, per chi qualcuno ha il desiderio di acquistarlo è disponibile, io lascerei la parola a Laura Renzi di Amnesty Italia che ci parlerà del loro impegno sulla Colombia, ovviamente in particolare con, con il focus sulla difesa dei diritti umani. Grazie, scusate per non rimanere l'unica in piedi. Allora, grazie a, a compagni, alle compagne eh, diciamo, della rete che oggi hanno permesso questo, questo incontro e un grazie da parte di Amnesty Italia e anche al nostro coordinamento America Latina eh, che diciamo, sta seguendo più da vicino l'organizzazione di, di un incontro pubblico. Ehm, comunità De Pass per il prossimo 12 ottobre a Bologna, quindi se tutto andrà in porto il 12 ottobre eh, saranno ospiti di Amnesty all'interno dell'Università di Bologna e poi circoleremo maggiori informazioni sull'orario e sull'aula eh, sull esatta del, dell'Università. E, Io sarò molto breve perché insomma, mi, mi piacerebbe dare spazio, poi magari anche alle domande chiaramente e ai contributi e alle persone che vorranno condividere le, le, le, le proprie idee e le, le proprie considerazioni con la comunità. Il eh, intervento solo per ricordare. Intanto appunto Amnesty International eh, ha supportato, eh, non solo Amnesty Italia, ma Amnesty International in generale, quindi le nostre, eh, i nostri attivisti nel mondo, le nostre sezioni di Amnesty in mondo hanno supportato eh, da sempre la, eh, diciamo, la ricerca di pace e giustizia della comunità. Eh, abbiamo denunciato più volte la violenza subita dalla comunità, abbiamo lanciato appelli, raccolto firme, organizzato incontri pubblici, incontri con le autorità in ogni parte eh, diciamo, del mondo eh, e continueremo chiaramente a sostenere eh, la comunità. Eh, so che non molto ma eh, una buona notizia c'è stata a gennaio di quest'anno quando la giurisdizione Speciale per la Pace ha dichiarato che il massacro eh, della, che c'era stato il 21 febbraio del 2005 quello a cui, appunto a cui si, si riferiva prima eh, questo è un crimine di lesa umanità e quindi sarà e sarà impres imprescrittibile quindi eh, diciamo il piccolo passo di giustizia avanti è questo, cioè che eh, Beltran, che è un, eh, il colonnello della brigata coinvolta nel massacro, che è stato condannato a 34 anni di reclusione insieme agli altri. Eh, dovrà scontare la condanna in qualche modo non solo lui ma anche gli altri eh, so che è un piccolo passo niente di più perché comunque la comunità continua a vivere una situazione di violenza e, e deve continuare ad essere protetta e quindi probabilmente la voce internazionale e la pressione internazionale deve continuare ad essere sempre più forte bisogna mantenere diciamo, la luce dei riflettori accesi eh, sulla comunità eh, non se la passano bene eh, neanche eh, gli altri difensori e gli altri difensori dei diritti umani eh, colombiani. Eh, giusto per darvi un dato, eh, quest'anno, a febbraio, eh, in America Latina erano già stati uccisi 20 difensori dei diritti umani, la maggior parte dei quali difensori del diritto alla terra e delle eh, popolazioni ucule. 13 di questi solo in Colombia, quindi la Colombia per i difensori dei diritti umani continua ad essere un paese molto, molto pericoloso. Eh, dati che, appunto, i dati dello scorso anno, secondo Frontline Defenders, che è un'associazione che si occupa appunto solo di difensori dei diritti umani e che ogni anno eh, produce un report internazionale eh, sulla situazione dei difensori dei diritti umani nel mondo, ha dichiarato che invece nel 2021 sono stati. Eh, 138 i difensori uccisi in Colombia nel, nel 2021 questo eh, è chiaro che c'è un problema di protezione, è chiaro che il governo eh, è chiaro che queste uccisioni potrebbero essere eh, prevenute eh, attraverso delle azioni che il governo non mette in, in pratica nonostante poi appunto eh, la comunità internazionale glielo lo chiede eh, questo non deve scoraggiarci eh, ma anzi eh, deve essere diciamo, motivo per proseguire la nostra lotta a supporto della comunità e degli altri difensori del di diritti umani in Colombia. Grazie. Grazie Laura. Io lascerei la parola a chi vuole intervenire dal pubblico, all'associazione che hanno, eh, hanno averito all'iniziativa, Enzo Di Iacu. Non mi ricordo il tuo cognome, però è uguale. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Quizás si una vez hemos sido la estamos Estamos en otros lugares de la Ciencia de Paz y vamos a porque trabajamos también con el pueblo indígena, que se llama Los Judas. Y la idea también es de escribir un libro sobre lo que está pasando, pues eso dejando lo que está pasando en Colombia, porque eh, la experiencia de San José de Apotós es muy, muy importante, pero también ahora está radical, no es un cambio radical, como es un presidente, Petro, que es un ex guerrillero, entonces, bastante radical. Y el gobierno que ha hecho es un gobierno sin eh, compromiso, en el sentido que hay gente el valor de confianza que ha trabajado, como decía, por ejemplo, con el de Paz, eh, que era el director de la Universidad de Paz, como, como que trabajamos, entonces, eso nos da mucha esperanza, la pregunta que quiero hacer es si ahora bueno, no sé, si, está, está empezando el gobierno se hacen encuentros, son 50 encuentros con los comunidades. Entonces, sí, es pues un proceso de escucha muy importante. Son 50 encuentros en dos meses. Entonces, creo que son más fuerte. Bueno, va a ser parte de la comunicación de de la paz. Pero también, bueno, esto es lo que me eh... También Francis Márquez. hay algunos encuentros donde está eh, también. La primera pregunta es si ¿sí, eh, la comunidad de paz está en el orden de estos encuentros. Y la segunda es si ¿sí, eh, la comunidad de paz está si eh, ¿no? sin compromiso, neutral. Entonces lo no quiero hacer de acuerdo con, la, justamente, con los actores humanos. Pero sabemos que el plan de la está controlando los territorios totalmente. Entonces, la, idea, la, la pregunta es: ¿sí, cómo pues, las dificultades? ¿Cuáles son ustedes teniendo esta eh, postura ¿no? de, de, de, de en un territorio que está totalmente controlado por los actores No, pues, eh, digamos que, que la Comunidad de Paz, eh, digamos, no, no tiene, pues, una ahorita relación directa con el gobierno, pues, por lo que ya dije hace un rato, tenemos una, una ruptura que todavía no se, ha, no se ha subsanado, pues, porque no ha habido voluntades de los gobiernos en... en en responder a las exigencias que la comunidad ha dejado en otras ocasiones. Por lo tanto, pues, aún en este gobierno que está dando de, de, de mero comienzo, en, en su mandato, pues todavía nosotros como comunidad no hemos dado un paso a, a participar directamente en, en, digamos, en los encuentros que el, que el nuevo gobierno está promoviendo, en las mismas eh, eh, mesas que están organizando en las regiones, en, en en todos estos espacios, la comunidad todavía eh, no participa. Decidimos hacer como un momento de espera, hacer como un, un punto para esperar un poco a ver en realidad a qué responde este gobierno, porque si, si bien sabemos eh, la comunidad pues no es un gran, una gran mayoría, nuestra comunidad no es una gran mayoría, eh, no puede, digamos, eh, para prevalecer en el territorio y seguir como una comunidad, digamos, infiltrable en una comunidad fuerte, pues prefirimos esperar un poco a ver qué va, qué va pasando con los días y con, y con la forma en que el mismo gobierno va a ir desarrollando los programas en cada una de las regiones que, va, que, está, que empieza a trabajar. Pero más, más, más que eso es porque aún tenemos una, digamos, una herida en, en el corazón que ese día siempre se la hemos manifestado al gobierno y es a través de que nos responda a muchas exigencias que tenemos aún no han, no han respondido eh, y por lo tanto pues nosotros continuamos con la ruptura digamos así, aunque es un gobierno muy diferente al, a los que han pasado pero eso nos hace eh, también decir que eh, vamos a esperar un poco más vamos a esperar un poco más porque también tememos a, a, a entrar en un proceso donde quizás terminemos de pronto es individualizados o terminemos de pronto es exterminados. Hay que ir lento con muy buena seguridad frente a estas cosas. Eh, entonces, esa es como la es como, como la, la, la meta. Pues responder es decir, ahora no, la comunidad sigue siendo totalmente neutra frente a frente a las cosas del gobierno sigue siendo neutral eh, y no participamos pues, en, en, en, en los procesos del Estado. La única espacio, el único espacio donde nosotros eh, estamos participando, que también, eh, aunque podemos decir que también es del Estado, es en el tema de la unión de restitución de tierras, que también es del gobierno nacional, pero que es un proceso que se sí involucra, involucra directamente a los territorios eh, que la comunidad tiene pues colectivos o a sea, las tierras que la comunidad tiene de una forma colectiva que es donde sobreviven eh, los, los miembros de la comunidad. Y es que en este proceso de, de la unidad de restitución, bajo la ley 1448 del 2011, pues busca como entregarle la tierra a los dueños de la tierra. Y muchas de esas tierras caen sobre personas que en otras épocas eh, vendieron sus territorios eh, por X razón, y que hoy en día, bajo la ley, como la ley acobija todo este, todo este proceso de reclamar la tierra, pues mucha gente que vendió en ese momento, bajo, bajo su libre, su libertad de vender, porque quería vender, porque no sé, ya no, no queríamos vivir en el campo, vendieron. Hoy en día, bajo la, la, la ley, empiezan a ir reclamando. Entonces, algunas tierras que la comunidad tiene, colectivas, pues... Eh, fueron adquiridas, compradas legalmente eh, bajo la bajo la libertad de sus antiguos dueños y pues hoy en día reclaman. Entonces la comunidad pues para actuar de una forma legal porque no somos ilegales, estamos legalmente constituidos bajo cámara de comercio, bajo la vía en un en Entonces no, actuamos de una forma legal y para eso pues eh, acudimos ya, a la unidad de restitución de tierras a este programa de, de, de tierras como para tratar de de defender, de defender legalmente por medio de, de abogados amigos en Bogotá, de Bogotá, que nos apoyan en este proceso, la cual eh, estamos avanzando con el proceso de legalizar tierra, las tierras. De resto, no participamos directamente nada más con, con, con el Estado, y pues con este gobierno pues, todavía tampoco estamos en, en, en vinculado en ningún proceso. abstención, digamos, por, por el momento. Con respecto al Estado, se refiere también a las articulaciones subnacionales. O sea, tampoco participan en lo que son las iniciativas de las alcaldías, de, de las iniciativas subregionales sub o subregionales. Entonces, por el momento, cuando habla de Estado, es todo el aparato público. ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? Hola, Sus. Hola. Ya. Sí, eh, digamos que nosotros seguimos siendo comunidad en un solo espacio y, y de ahí solo sobrevivimos de lo, de lo que nosotros como comunidad y la red internacional que nos acompaña para sobrevivir, pero en el no, ni nacional, ni regional, ni, ni tampoco al dentro del territorio, o sea, con, y menos con alcaldías, porque es que si hablamos ahorita de lo que está pasando en la región de Ura, eh, tenemos una alcaldía donde el, el alcalde es un empresario bastante, digamos, allegado al paramilitarismo, que a lo que ha hecho es, es robarse los recursos del, del, del, mismo, del, mismo, del mismo territorio, y lo que ha hecho es ser responsable de, de, de más de 9, 10 asesinatos que han ocurrido en los últimos cuatro o cinco años de lo que ha pasado el proceso de paz en la región, y sobre todo que ha sido garante también para, para que la comunidad se extermine. Ha estado en el, en el proceso de buscar cómo exterminarse la comunidad. Y con eso se basan a, a la misma brigada de, 17 del ejército, que también está sentada en la, en, la, en la zona, que es la que coordina más de cuatro batallones del ejército, que también esos, junto a la alcaldía y junto al mismo consejo eh, regional, eh, han buscado cómo ir, ir envolviendo a la comunidad en, en, temas, en temas de, digamos, de delitos para luego, mediante la fiscalía, eh, crear como eh, unos procesos judiciales en contra de la comunidad, eh, por, por vinculación a las antigas, antiguas far o por manejo indebido de, de, de según lo que se maneja en la zona. Entonces, buscan cómo, cómo ir creando unos espacios para judicializar la comunidad y para eso se apoyan en muchos funcionarios. Estamos hablando que se apoyan, por ejemplo, de los funcionarios de Fedecacao Cacao que, es, que están allí en la zona, como es eh, César Jaramillo, que es una persona que, que ya en, en estos dos últimos años ha venido eh, organizando en la región un proceso de cómo ir, ir con la gente, con la otra parte, la gente que vive en la zona, ir creando con unos documentos, unas tutelas donde digan que la comunidad es opresora o que se roba las tierras o que... Sí, todos estos inventos que se, que se están inventando, que la misma orilla de ICT pues, es la que ha como, puesto toda esta gente para, para, para recoger todos estos testimonios en cada una de las, de las veredas. Entonces, por eso la comunidad opta mejor por permanecer como siempre hemos estado de una manera más... Más alejada un poco de todas las instituciones, no importa si son las que están en, en el territorio, porque es esas, precisamente esas, esas instituciones que están ahí asentadas donde vivimos, en zonas responsables. Estamos hablando que esa alcaldía de Apartadón, bueno, junto con la de Restaurava, esa es un abrigado de siete, son responsables de más del 80% por ciento de los asesinatos y las violaciones que han pasado allí. Entonces, y el gobierno nacional hasta ahora. Todavía no ha depurado, no ha depurado la brigada 17, por, por ejemplo. Una brigada 17 que ha contado con unos altos mandos que, eh, si hemos si visto las noticias, han sido judicializados en los últimos eh, eh, tiempos por, por la convivencia con los paramilitares. Pero allí sigue siendo todavía la guarnición donde llega el paramilitarismo a coordinar con los militares lo que hay que hacer en UBAB. Entonces, eso no se ha limpiado y por lo tanto pues, sigue, eh, sigue la situación tal cual como la dejó Iván Duque, tal cual como la creó Álvaro Uribe, tal cual como la, la, la mantuvo Santos, todo, todo está eh, intacto. Entonces, no nos permite como comunidad eh, eh, participar en ninguno de esos espacios. Pre Interventi, demanda. Prego. Prego. Buenas tardes. Eh, les agradezco pues, a todos los que han hecho posible este encuentro. Y Quisiera preguntarle de cuántos miembros de esta comunidad son actualmente, más o menos, pues como para tener idea. Eh, yo soy un colombiano llevo tres años aquí sí. un ciudadano civil que he visto como toda nuestra historia ha estado llena de sangre desafortunadamente ya con ciento treinta y ocho defensores de derechos humanos asesinados pues dice la magnitud del del estado criminal que está en el poder todavía aunque el nuevo presidente eh, está entrando realmente, pero lo que es el aparato de, la, de, de las Fuerzas Armadas de les, del Estado sigue siendo el mismo de lo que están manifestando aquí las personas. Y yo quisiera saber de cuántos miembros de esta comunidad estamos hablando. Sí. Bueno, la comunidad está... Estamos conformados más o menos entre 300 y 400 personas, incluyendo niños y de ahí en adelante. Estamos conformados por distintas veredas, tenemos varios asentamientos, entonces en cada vereda hay parte de la comunidad, entonces entre eso estamos 300, 400, incluyendo niños, hacia adelante. Gracias. Y lo otro es que los contactos realmente no deben ser locales, sino más bien a nivel de Bogotá. Creo que eh, no se pueden aislar del Estado que está fortaleciéndose ahora y entiendo que por cuestiones de seguridad no puedan acudir a los entes más cercanos, pero a nivel de Bogotá, con la gente del nuevo gobierno, creo que es sano que ustedes, de alguna manera, comiencen a tejer vínculos. ¿Qué creen de esto? A, a, bueno, eh, pues con el alto gobierno tampoco, digamos, hemos empezado ningún tipo de, de acercamientos aún. Eh, tenemos gente de confianza en, en, en, en la ciudad de Bogotá, pero es más gente de las organizaciones, digamos, organizaciones eh, no gubernamentales que, que están directamente con el, con el Estado, con el gobierno. Eh, todavía no sabemos qué pueda pasar en, en, en los días venideros pero por ahora no todavía no, no tenemos, eh, digamos, así la, la certeza de acercarnos al, al, al gobierno nacional, a pesar que es como gente más de confianza, pero no, no todavía, porque hay unas cosas que el gobierno todavía tiene que responderle a la comunidad de paz, a nuestra comunidad, antes de tener cualquier tipo de, de acercamiento allí, pues no, no contamos con, ahorita con, con esos espacios. Eh, a nivel de, de, de Bogotá todavía, aún, aún, eso no, ni en los locales, ni en lo, ni los de Bogotá, ni tampoco en Medellín, ni no, en ninguno de los espacios. Estamos totalmente quietos todavía de todos los espacios, de todo, todo todos los espacios que tienen que ver con ese nuevo con ese gobierno. Y otra cosa es, ¿cómo han hecho para sobrevivir? O sea, a pesar de ser un grupo tan pequeño, con tanta presión, ¿cómo han logrado sobrevivir pues esa es la, la respuesta de la pregunta del millón ¿cómo logra sobrevivir? ¿cómo logra subir allá? pues lo primero es que usted tiene que saber que cualquier momento se va a morir, lo van a matar eso es lo que tiene que tener ese primero en cuenta en, en su corazón que enfrentar a esta máquina de Estado que ha sido la que dice aquí se hace como queremos y el que no entonces muere entonces, cuando uno dice, vamos a sobrevivir, a hacer nuestras propias formas económicas, nuestras propias reformas agrarias, nuestras propias formas de vida, ya usted se está exponiendo ahí de carne de cañón. Ya usted se dijo, no, ya yo doy la vida, la aprendo por esta otra gente que quiere trabajar. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso yo digo que ya en estos 25 y más años que llevamos, eh, van más de 300 personas asesinadas. Más de 300 personas solamente de la comunidad de paz que intentaron construir, empezaron a construir y animaron a, to, a todo el resto de la comunidad y terminaron asesinados. Y otros lo, suces, lo sucesieron en, su, en sus cargos, en, en su forma de vida, en seguir fortaleciendo, hasta hoy en día que todavía seguimos. Y todo eso, en la, en la, principal, la principal cosa que nos hace ser comunidad es mantener eso que llamamos la tierra. Porque si el día que nos la quiten las empresas mineras que buscan explotar allí, las mismas fuerzas militares que trabajan para, para entregar esas tierras a, a, a las empresas, el día que nos quiten las tierras o que se la quiten a cualquier proceso eh, social de comunidad en Colombia, ese día esas comunidades empiezan a, a, a terminarse, así se sí, están porque no tienen dónde subsistir, entonces tienen que dividirse para buscar. Aquí nosotros hemos sobrevivido porque hemos logrado adquirir algunas tierras colectivas donde ya las familias están ubicadas, trabajando, sembrando la comida, porque eso es lo importante. Eso es lo importante. No tenemos que esperar a que el gobierno nos dé 150 porque soy anciano o porque tengo unos hijos pequeños que tienen que estar a responder o porque tengo, tengo tiene el programa de, las, de familia en acción esperar, no. Nosotros no estamos en ese, en ese, no caemos en ese, digamos, en ese en ese tipo de cosas. Nosotros decimos, para poder sobrevivir, tenemos que hacer es nosotros. Es nosotros los que vamos a, a trabajar para poder sobrevivir. Tenemos que sembrar para sobrevivir. Y el día que nos toque morir, pues morimos y seguirán los que, los que siguen. Y así, unos, unos, que, o unos aburren porque ya les da miedo y no, de pronto no quieren seguir en la comunidad, enfrentar este modelo, pero, pero sin embargo, Salen y otros siguen, porque el proceso de la comunidad, de nuestra comunidad es muy libre. El que quiere estar, está, y el que dice, no, mejor yo me quedo pues eh, se queda y no tiene ningún problema. Para entrar y salir, igual es totalmente totalmente libre, no hay ningún tipo de opresión. Estamos porque lo sentimos de corazón y nos enfrentamos a lo que venga, sean las FARC, sean el ejércitos, sean los paramilitares, sean las empresas, pero de una forma pacífica, sin ningún tipo de violencia, digámoslo pues así. Thank <laughs> you. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este testimonio. Yo también soy colombiana, estoy viviendo en Italia desde hace años, y les quería hacer dos preguntas. Eh, justo lo que acabaron de describir ahora, eh, si pudieran describir, eh, siempre como, como hacen la resiliencia, ¿no? como logran organizarse para resistir, me interesaría saber ustedes qué estrategias internas se utilizan de organización, por ejemplo, si utilizan consejos comunitarios, se organizan una vez al mes, o sea, ¿cómo hacen para tejer ese sentimiento, pues que me parece muy fuerte de comunidad y de unidad, también respecto a las tierras, ¿no? ¿Cómo hacen para organizarse? La comunidad tiene, está organizada en, en, bueno, tiene un, un sistema organizativo. Eh, está, digamos, conformada por, por los miembros, que son los, los, las personas, eh, los miembros activos normales, que son los, los, los, todos los miembros de la comunidad. Luego, pues, es como la, la parte general, y El ente organizativo está organizado por un consejo interno, que ahorita mismo está conformado por, por ocho personas. Eh, anteriormente, pues, era un consejo de diez personas, y luego se redujo a ocho. Actualmente somos ocho personas en la parte directiva, digamos, en la parte organizativa. Eh, que se encarga, pues, de, de todo el tema eh, de organizar los miembros, que los miembros tengan en un lugar donde, donde vivir, que tengan tierra para trabajar, que estén ubicados en los espacios de la comunidad. Eh, tomen algunas, tomamos algunas decisiones como, como consejo interno. Eh, tenemos una máxima autoridad, que es la, la asamblea. Esa es la asamblea, pues no sé cómo se dice en otros lugares, pero digamos la asamblea, que es la que, es, que hacemos periódicamente en cada dependiendo de la necesidad, puede ser una vez al mes o puede ser una vez cada dos meses o cada tres meses, dependiendo de la necesidad de toma de decisiones, de toma de decisiones para, para la parte organizativa. En la parte organizativa pues tenemos eh, como diferentes, ya lo dijo Zayda, como diferentes eh, escenarios, las diferentes veredas donde están como ubicadas las familias en las tierras colectivas, y ahí está un coordinador de trabajo también, un coordinador que se encarga de coordinar esas familias que están ahí. Luego, esos coordinadores son eh, eh, llamados, digamos, a reuniones con el Consejo Interno para organizar todo el tema de, de, de todos los espacios. O sea, siempre hay un, un tema permanente común, permanente o comunicación entre, entre todos los, los que hacemos parte a los cargos, digamos, de, de, de hacer posible que se mantenga la comunidad y que se pueda organizar. De ahí ya, pues, de estos entes ya se puede eh, eh, tener todo el tema, o todas las propuestas o todas las cosas que se van a hacer y luego en, en la Asamblea General se aprueban. Luego de eso están otros comités, comités de deporte, de comités de, de trabajo en grupos, está el comité de, de tierras, por ejemplo, el tema de tierras, que hay un comité para... Para ir sacando adelante todo el tema de tierras. Entonces, estamos organizados así como en diferentes eh, eh, espacios para poder, so, poder organizar todo de una forma interna. O sea, de una forma muy autónoma. No, no tenemos que esperar a que nos organice otra gente, ¿no? Es, todo es de una forma interna. Luego, es que la comunidad, si, si algo necesitamos, si buscamos a alguien que nos, nos colabore, pero el resto es de una forma muy autónoma frente a la parte organizativa, porque eso es lo que también hace ser comunidades. Una comunidad que, que no sea capaz de ser autónoma, termina siendo guiada por otros que no deben ser los que guían las comunidades, sino esas mismas comunidades. El día que una comunidad deje, que otro la gobierne, esa, esa comunidad empieza a, a, ir, a, ir, a ir tomando otro rumbo. Cuando son la, las mismas directivas, las mismas directivas de la misma gente que, que ha sufrido, los que organizan esa comunidad se puede ser fuerte y pues para eso también hay un cambio como en la directiva la directiva se va cambiando cada, en cada periodo, cada dos años o, o cada que se, se vea necesario cambiarlo y pues eso es, eso es eh, digamos unas, unas elecciones muy libres de la, de la misma comunidad que vota por cada líder entonces eh, allí no hay digamos preferencia para ser líder ni, ni ni que fulano porque ha estudiado, ni que sultano porque no sabe matemáticas, no. Allí el líder hasta el que nunca estudió, el que no tiene sabe nada del mundo, con tal es que tenga como la voluntad de verdad, de verdad, a luchar por la comunidad y por lo que estamos viviendo, que todos los conocemos. Entonces, eh, el líder es cualquiera. Hoy yo soy el líder de la comunidad, soy miembro del consejo, Mañana ya hay elecciones o no sé cuándo hay elecciones y la comunidad elige cualquier persona de, de, la, de, de los miembros de la comunidad. No hay, ni hay candidatos, ni hacemos propaganda, ni nada de esas cosas, sino que cada uno votamos por nuestros líderes. Queremos unos líderes que luchen por la comunidad y así es que funciona ese, ese sistema del, del, del, de la comunidad. Pero todo, todo sí se aprueba, se aprueba, se desaprueba, se organiza, se organiza. Se, se hace, pero de una forma interna con estos modelos, modelos de, de construcción comunitaria. Solo como para, para complementar, que también en cada espacio tenemos reuniones periódicamente una vez a la semana y también una forma de, de fortalecer más. Tenemos algunos reglamentos, el cual está, por ejemplo, el trabajo comunitario, que lo hacemos en todos los asentamientos, y son comunitarios, son colectivos, porque nuestras tierras son colectivas. Entonces, también tenemos en cada asentamiento esto, y en, periódicamente, en cada punto, estamos dando información de lo, que, de lo que se está haciendo y de lo que nos está pasando, socializamos una vez a la semana. Eh, tenemos unos reglamentos los cuales nos fortalecen trabajar en grupos porque la tierra es colectiva eh, como anteriormente también lo dijimos somos autónomos y eh, fortalecemos nosotros mismos nuestra educación propia que está basada en cuatro materias eh, la memoria que es fundamental porque como lo dijo el compañero unos yo fui creciendo en la comunidad, viví, lo que, viví todo, todo lo difícil, parte de lo difícil lo viví, lo experimenté, pero vinieron nuevas generaciones que no, no vivieron esto, que eh, viven, viven la violencia, pero de distinta manera. Entonces, es como hacer el recuento de que siempre la memoria esté, porque es uno de los puntos que más nos fortalece como comunidad. También trabajamos, pues, la... ¿Cómo se dice? la ciencia, que es la naturaleza, eh, técnicas, las matemáticas, lo, lo básico, porque pues contamos con una educación propia, pero no es reconocida <ríe> debido pues a esto, entonces enseñamos y, y, y estudiamos lo básico, me falta uno. Técnicas, ciencias, memoria, <ríe> y sociales. Se me fue, se me fue. La lengua, sí, social. No, la verdad es que fui, fui educadora, pero mi primera vez en estos espacios es difícil para mí, entonces sí, como que se me fue, pero sí. Eh, de hecho, es la educación es algo que propio de nosotros, que nos ha fortalecido mucho, y los niños son... Diferentes. O sea, tienen un conocimiento que a cualquiera de ustedes le hago la invitación, que ustedes van, que ellos tienen un conocimiento, lo normal de cualquier institución, pero a base de eso conservan lo principal de la comunidad y la memoria, que es lo que nos fortalece cada vez más y no podemos olvidar eso. la naranja <risa> pero estoy interesantísimo me parece un bueno, modelo de autogestión comunitaria yo creo que más allá de los ministerios de Colombia puede dar ejemplo a otras partes de América, de, la, de Latina y del mundo, porque eso es lo que nos falta ¿no? Entonces, en una tendencia económica que es tan individualista ¿no? eh, les quería hacer una pregunta eh, el producto ustedes hablan de la tierra ¿no? de la importancia de la tierra de organizarse a través de la tierra a mí me gustaría saber cómo eh, bueno qué produce y cómo lo que produce entrar en relación con el exterior si es autoproducción o también logran tener canales eh, de venta y cómo se produce cuáles son los riesgos cuáles son las ventajas a ver productos pues de hecho somos riquísimos tenemos casi todo pues echamos nuestro arroz nuestro maíz, la yuca el plátano eh, la caña nuestra propia miel eh, eso sería como lo pan coger, bueno y muchas cosas más, el ñame, uy, uh, si doy la lista pues son muchos si sí, doy sí, la lista, pues sí, somos en eso, por eso decimos, nuestro territorio es la vida, porque sin el nada somos. Entonces, ahí tenemos todas estas riquezas, que eso sería como lo propio para nuestra alimentación, eh, ten, tendríamos esa parte. El cacao es lo económico, lo que nos ayuda en la parte económica. Eh, bueno, yo lo digo Rodrigo lo va a explicar un poco más Mi compañero sobre el cacao Muy corto lo va a explicar Pero el cacao es La parte económica bueno, listo, entonces un minutico allá, ya, ya, ya. Bueno, eh, allá producimos La comida para alimentación que ya lo dijo Saida, pero también aparte de eso Pues tenemos, tenemos el, el, el cultivo del cacao que es un producto pues, que es, que, saben que no nos lo comemos porque ese es muy grande, no, no, no se come un, un, el cacao todos los días, eso es solo en, en bebidas. Entonces, ese producto se vende, lo vendemos, eh, tenemos eh, comercio en, en Inglaterra con, con la empresa Lazo, aquí en Roma hay como una tienda o no sé cuántas hay. Eh, también lo estamos vendiendo en últimas ventas, lo hemos hecho aquí en Italia con la empresa Quetzal, con la, la de Quetzal. Que también hacen un chocolate rico, ¿cómo, ¿cómo se llama el chocolate? chocolate. Bueno, y, y también hemos vendido en, en Alemania y también en comercio, en comercio nacional en Colombia. Ahí es que utilizamos el, el cacao, en, a las ventas, y esas ventas producen unas ganancias que, que a la comunidad la fortalecen en el tema de mejoramiento de las viviendas, mejoramiento de las familias en temas de, de, de, de, de su vida personales en, en sus casas, de apoyo a, a su mejor calidad de vida, todo eso se invierte en la, en la misma comunidad o también en el fortalecimiento de los mismos cultivos del cacao que están dentro de todas las tierras colectivas. E di nuovo grazie ribadisco il CESPI la sua struttura la sua sala le sue persone siamo a disposizione per iniziative di questo e altro tipo approfondimento sulla democrazia i diritti umani e lo sviluppo territoriale in America Latina e altrove grazie, benvenuti, alla prossima <tossi> I'm <laughs>